Saludo, en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para que no nos cambien la contraseña de nuestro PC. En caso de Windows 8, uno ingresa por aquí, cambia configuración del PC, eh, usuario y crear contraseña. Una vez la creamos, eh, no permitir que nos la cambie. En caso de otro sistema, nos vamos a panel de control inicio clic derecho inicio panel de control y acá escribimos contraseña aquí sale cuenta damos clic en cuenta y aquí nos permite ingresar aquí para crear la contraseña y en este caso les voy a mostrar cómo hacer para no permitir que le pongan o le modifiquen la contraseña de su ordenador para que el computador quede prácticamente prácticamente perdón eh, inmóvil en cuanto a panel de control o sea que esta opción aquí desaparece en el caso de Windows 8 en el caso de Windows 10 y Windows 7 también desaparece la opción de panel de control ya no podrán ingresar a panel de control entonces nos vamos aquí clic derecho en inicio ejecutar escribimos gpedit.msc damos clic en aceptar damos a clic clic aquí en plantillas administrativas luego clic aquí en panel de control luego clic aquí donde dice a, eh, prohibir acceso a configuración de pc y panel de control damos doble clic y aquí habilitamos esta opción, damos clic en aplicar, aceptar. Ya podemos cerrar aquí. Entonces buscamos acceder acá, miren que ya desapareció la opción aquí. Y en panel de control no podemos iniciar. De ese modo no se podrá cambiar la contraseña o agregarle contraseña a nuestro ordenador. Bueno eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten.